Ya estamos a solo unas horas de que se enfrente Santos. Ante Cruz Azul lo vamos a estar platicando, y esto fue lo que dijeron eh, los arqueros de ambos equipos. Nos hemos hecho muy fuertes de local, y esa va a ser la intención del, del equipo, ¿no? De, de salir a proponer, de hacer un buen partido de ida, pero también hay que ser muy conscientes de, de que el equipo en turno Cruz Azul fue el líder general. Eh, eso obviamente pues, les hace tomar un, un rol de, de favorito, pero bueno, es una final y, y todo puede suceder, obviamente Santos también tiene su calidad de jugadores, tiene sus deseos de trascender, eh, sus deseos de ganar, y yo creo que va a ser una serie muy, muy linda, eh, obviamente con, con dos grandes equipos en la cancha, y por supuesto que lo tomo como una gran fiesta para, para, para México, para el fútbol mexicano y sobre todo para estos dos grandes clubes. En referencia a los fantasmas, creo que el pasado queda ahí. En el pasado, yo creo que lo importante ahora es vivir el momento, vivir el presente, aprovechar lo que estamos realizando eh, ahora. Creo que se hizo una gran temporada. Y bueno, yo creo que va a ser importantísimo simplemente... Eh, dejar atrás todo lo que ha sucedido, aprender y ahora mismo vivir lo que, lo que estamos este, realizando ¿no? y disfrutar, como bien lo dijo también Carlos, ¿no? que es una fiesta y es la fiesta del fútbol mexicano, que nos quede claro ¿no? que ahora tiene que cambiar eso y que es el momento no hay otra, yo creo que esto es algo muy importante y que tengan muy presente es que es ahora un nunca bueno, yo creo que venimos trabajando de muy buena manera con un gran compromiso eh, con una gran determinación y tenemos que aprovechar este plantel que se tiene, creo que es muy vasto, con mucha calidad y que también eh, yo creo que es un, un plantel comprometido y eso es una diferencia muy grande también. Y para platicar de esta final le damos la bienvenida a Mario Carrillo. Mario, un gusto que nos acompañes aquí en Sports Center para hacer la dinámica de completa la frase. La primera que quiero que me completes es la diferencia claro sí. de Reynoso sí. con los pasados de de Cruz Azul es... Eh, yo creo que la diferencia es el trabajo de calidad. Si bien es cierto que los... otros entrenadores habían trabajado bien. Nada como la calidad con la que ha trabajado Juan Reynoso no ha dejado ningún aspecto fuera, ha tomado en cuenta desde el aspecto mental, técnico, estratégico, táctico. Yo creo que es la calidad de su trabajo. Ok, entonces sería la calidad y todo este buen trabajo que ha hecho con el grupo. Y también se une a esta edición de Sports Center Jared, Borghetti. Jared, qué bueno que nos acompañes. Lo mismo, que completes la frase, la diferencia de Reynoso con los pasados detes de Cruz Azul es. Para mí que creo que ha sabido eh, hacer equipo, se ha concentrado en simplemente eh, el grupo, en hacerles entender que ellos son lo más importantes, sin importar lo que están afuera y no preocuparse por lo que pueda pasar con lo que dijo el presidente o el dueño o lo que sea. Se ha enfocado en alejarlos de todo lo que está alrededor de, del equipo. ¿no? Perfecto, eso hablando por supuesto de Cruz Azul. Ahora pasamos a Santos. Mario, regreso contigo para que me digas lo más destacado sí. de Santos en la temporada ha sido... Eh, yo creo que los jóvenes canteranos que ha sacado son de una tremenda calidad. Eh, son los que han sostenido al equipo durante toda la temporada. Sobre todo sostenido las lesiones de Gordarán, eh, de Valdés, donde tuvo que meter novatos, respondieron. Y lo más importante, mantuvieron un nivel. Los canteranos son de calidad y son mentalmente fuertes. Por ahí la veo. Ok, entonces estos canteranos y jóvenes o jugadores ha sido lo más destacado para ti, Mario. Ahora, Jared, que tú lo completes, lo más destacado de Santos en esta temporada es... Para mí, la dinámica, el convencimiento del técnico sobre los jugadores okay. de saber que lo que se trabaja y se trabaja bien, se puede llevar a cabo y de la mejor manera cada fin de semana. A veces eh, se tiene que cambiar, pero se sigue sobre la misma idea independientemente del nombre que esté en determinada posición sabe que el que entra entiende lo que tiene que hacer a la perfección esa parte que en el fútbol mexicano a lo mejor no estamos acostumbrados de ver equipos tan dinámicos, uh -huh. hoy Santos la tiene y eso créeme que crea mucho peligro y desconcierta a muchos rivales de saber que un equipo en dos toques te puede llegar a la portería ¿no? Bien, entonces la dinámica que ha tenido Santos. Y señores, vamos entonces con la última frase. ¿La final de ida quedará, Mario? La final de ida eh, para Santos. Gana Santos 1 a 0. Okay. Eh, la localía de Santos es muy fuerte, muy poderosa. Perfecto, entonces 1 a 0 para... Para Santos. para Santos. Y para ti, Jared, ¿cómo lo completarías? ¿La final de ida quedará? un aplauso para Capelo, porque nunca se compromete, siempre pone empates. No, yo creo que un empate. No, yo creo que va a estar muy cerrado, ¿no? Y hoy, bueno, afortunadamente pude decir algo bueno de Santos. Yo también creo que gana Santos con un 2 a 1, creo que sería ¿Qué? bueno. Cualquier ventaja siempre es buena para el partido de vuelta, ¿no? Bien, me gustó. Entonces, los dos irían por Santos ya hasta con marcador y todo. Compañeros, muchísimas gracias por acompañarnos. Frente a frente, en finales de ida, Dos victorias para Cruz Azul, cuatro para Santos, dos empates para ambos y tres derrotas para La Máquina y cuatro para los de La Comarca. Hablando de final.